Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera pedirles disculpas en nombre de la Universidad por el retraso en el comienzo de esta webinar que estaba prevista para las seis de esta tarde, pero motivos técnicos nos han impedido comenzar como nos hubiera gustado de manera puntual. En este caso, vamos a, a celebrar una webinar sobre... Eh, innovaciones en la prevención, buscando el bienestar del cliente interno cada día, que expondrá don Armando Gómez Rey, jefe del Servicio de Prevención de FNAC España. Eh, vamos a asistir a una ponencia con contenidos muy innovadores e eh, innovadores implantados, no son eh, ideas, no son... Uh, ...propuestas, sino que vamos a ver soluciones uh, que ya se están llevando a cabo. Uh, antes de dar paso a don Armando, uh, como director del Máster de Prevención... ...quería aprovechar un minutito para explicarles el Máster de Prevención... ...que dirijo, que tengo el gusto y el honor de dirigir, de esta Universidad Isabel I. Es un máster universitario oficial con un año de duración... Una carga de 60 créditos ECTS distribuida en tres trimestres con 12 asignaturas y un trabajo fin de máster como corresponde a cualquier máster oficial universitario. El sistema de evaluación, eh, el alumno puede elegir entre una evaluación continua o una prueba de evaluación de competencias. Y la única presencialidad que tenemos en el máster son los exámenes, para lo cual se habilitan sedes en todas las comunidades autónomas. y Como digo, los exámenes son presenciales, si bien cuando tuvimos eh, la desgracia de la pandemia del COVID-19, pues eh, se habilitaron eh, herramientas para hacer los exámenes online, lo cual es muy importante destacar que Incluso en aquel caso no paró ni el aprendizaje ni la docencia y se siguió el ritmo previsto. Bueno, el plan de estudio lo pueden consultar en, en nuestra página web y el claustro docente, pues como ven, es muy extenso, formado con profesionales de la prevención, con grado de doctor en su inmensa mayoría, con lo cual tienen una componente de investigación también muy importante y conseguimos eh, consolidar ambas, ambas disciplinas y especialidades. Eh, por último, resaltar, la metodología es 100% online, es asíncrono, el alumno puede adaptar eh, el aprendizaje a su horario eh, con trabajos individuales y en equipo y, como decía anteriormente, exámenes presenciales. Eh, sin más eh, Paso a presentar, a uh, un segundito, a, como decía, don Armando José Gómez Rey, que es el jefe del Servicio de Prevención de FNAC España. Uh, una empresa, una multinacional uh, muy grande, muy innovadora, tanto como la ponencia que hoy nos va a ofrecer aquí uh, Armando y que estoy seguro les va a resultar de, de, de grandísimo interés. A lo largo de la, de la intervención de don Armando, eh, se habilita se ha habilitado el chat eh, en, a través de nuestro canal YouTube. Pueden plantear las cuestiones que consideren oportunas y, y al final pues las iremos abordando. Sin más, le paso la palabra a Armando. Armando, cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso. Lo primero, agradecer la asistencia de todos vosotros. Y no sé si me veréis, pero ha sido un poco difícil. Por problemas técnicos hemos tenido que dejar solo la presentación. Ya sabéis, la compatibilidad de todos los sistemas en todas las empresas es complicado muchas veces. Y los sistemas de seguridad que tenemos en las empresas pues hacen que hoy en día pues, eh, sea complicado ¿no? en determinados entornos. Eh, con todo y eso, pues eh, vamos a empezar un, una, una charla más que cualquier otra cosa porque esto eh, empezó como charla. Eh, un día nos reunimos mi amigo eh, Alfonso y yo un poco para hablar, pues bueno, que él quería que, que hiciera un webinar sobre todo para, sus, eh, para los estudiantes que tenía del máster de prevención de riesgos laborales. Eh, estuvimos hablando de muchas ideas y de muchos temas y al final yo le decía, yo no voy a hablar de algo que siempre hemos estado en los últimos 25 años en España, hablando que es de la prevención pura y dura. ¿no? La prevención pura y dura, eh, pues bueno, es una prevención que está muy encosetada, ¿no? es un camino con sus especialidades, etcétera Yo voy a hablar de otra prevención, otra prevención que siempre ha existido, lo que pasa es que hoy en día, quizás, eh, gracias a los avances tecnológicos, eh, podemos aplicar. ¿no? Por eso el título. El título lo escogimos en esa mesa charlando y le dije, pues mira, vamos a llamarlo, por un lado, Innovaciones en la prevención de riesgos laborales, con una L una L un poco extraña, ¿no? porque es una L que, por un lado, es la L de los nobeles, ahora explicaré por qué, y es una L que está entre paréntesis porque se sale un poco de lo que es la prevención. Ahora explicaremos un poco todo esto. Como veis, es un poco diferente la forma de explicar. Vamos a explicar el título primero para poder profundizar en la materia. ¿no? Y luego, eh, pues sí, en busca del bienestar del cliente interno todos los días, que, que bueno que ahora que ahora veremos y que es un poco la orientación eh, que tenemos dentro del servicio de prevención. ¿no? En la idea, en la primera eh, título, eh, podemos sacar tres ideas. Una es la flexibilidad actualmente nos hace ser siempre noveles. Por eso la L de Nobel, ¿no? Una segunda, que es innovación para un mundo diferente, poniendo en valor a las nuevas generaciones. La palabra innovación ahí es muy importante. Y la tercera frase que podemos sacar es cultura social relacionada con la prevención cada día y en cada situación. Esto último, sobre todo, porque eh, esa L laboral, yo siempre he dicho desde que empecé haciendo prevención, que laboral, efectivamente, es una parte de la prevención, pero la prevención la tenemos que tener eh, metida en la cultura de cada uno. La cultura de cada uno no solamente que se enseñe, ¿no? que bueno, me parece algo válido, sino que sea en la forma de comportamiento que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos y con los demás. ¿no? Eh, podemos poner ejemplo de, de esto. Por, eh, podemos ver una calle de cualquier ciudad de España, pasear por la calle y darnos cuenta que a lo mejor, pues oye, hay, un, hay una baldosa levantada, eh, pues hay eh, una mala indicación, a lo mejor, eh, pues una señal que está tapando un semáforo, etcétera. Temas que podemos hoy, con la versatilidad que nos da la tecnología, pues denunciar en la app del ayuntamiento en las aptes, y los diferentes organismos y hacer y prevenir que no se produzca ese accidente. ¿no? Eh, eso lo hacen muy pocas personas. Otra es, por ejemplo, pues el, al conducir un vehículo. Al conducir un vehículo, el sentarse bien dentro de un vehículo, pues muy poca gente lo hace o pone interés en cómo ponerse el sintón de seguridad o cuánta distancia debe tener en el volante. ¿no? Bien. Y luego hay una tercera que yo también me he dado cuenta y bueno, yo tengo... Eh, un hijo de, de 11 años, ¿no? y va todos los días pues, a estudiar con sus libros, ¿no? con su cartera de colegial, eh, hoy en día mochila con ruedas, no, pero eh, se me ocurrió el otro día pesarla, y pesaba 11 kilos, la mochila con ruedas. no, Y, y aunque tiene ruedas, pues tiene que subir o bajar a clase todos los días. ¿no? Nadie tampoco nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? porque la prevención la estamos viendo en ese tema laboral. ¿no? Bien, pues esto es un poco el título y lo que quería un poco enfocarlo. Luego, en busca del bienestar del cliente interno todos los días, ahí sí quiero hacer una matización también. Eh, como habéis visto, no he puesto en busca de la felicidad. ¿no? La felicidad es algo muy importante, pero para mí muy difícil de definir. Eh, en las estanterías de nuestras tiendas tenemos multitud de libros sobre la felicidad. Podemos leernos todos y todavía nadie sabe concretamente qué es la felicidad. Eh, cada uno tiene una definición diferente, para cada persona es diferente, pero sí hay algo que podemos definir muy fácilmente, que es el bienestar. El bienestar lo podemos definir porque el bienestar es algo que, eh, como yo decía en las formaciones que, que hago eh, pues habitualmente con, eh, con el personal, eh, es, ¿qué es? Pues que te encuentres bien. Contigo mismo, con los demás, y que te habilite o te ayude a descansar bien por las noches para emprender luego una jornada o un trabajo o una actividad al día siguiente. Para mí, esa definición es más el bienestar. Entonces, todo lo que hagamos en ese sentido, ondaremos eh, hacia la palabra. Eh, eh, Alfonso, por favor, pásame la siguiente diapositiva. Bueno. Ya eh, os cuento un poco el índice de lo que es la presentación, cómo lo vamos a hacer. ¿no? Eh, por un lado, vamos a contar un poco una breve historia de, de la FNAC. ¿no? El, ya conocéis mucho a la FNAC, llevamos ya eh, 28 años, pero bueno, por lo menos los matices o pues, eh, los temas... Que, que hemos tenido estos años, pues me gustaría pues, un poco recordarlo. Luego vamos a hablar también de eh, lo que es el servicio de prevención propio dentro de la FNAC, cuáles son nuestros objetivos. Luego vamos a comentar el tema de la innovación, la innovación con aquellos eh, eh, temas que en los últimos años hemos introducido, eh, tanto de maquinaria como también de forma de pensar, eh, eh, para luego ya centrarnos directamente con las acciones de bienestar que hacíamos antes las que hemos emprendido eh, este año. Eh, y luego ya centrarnos en lo que es el portal de bienestar, que es una de las acciones que hemos emprendido, para acabar con eh, un viaje virtual eh, por, el, por el tema del bienestar, a través de esa página que os decía que hemos incorporado. Bueno, entrando ya en la definición y en, en qué es la FNAC o qué somos eh, todos. Eh, la FNAC, pues la FNAC es una empresa que se crea en Francia en el año 54, como veis. ¿no? Nosotros, eh, es la primera distribuidora de Europa en productos culturales de ocio tecnología. ¿eh? Eh, espero que todos compréis y que y yo creo que con los años que llevamos en España ya todos conocéis. ¿no? Eh, eh, en el año 2016 la compañía eh, se une a, cal, a la cadena Darty en Francia y eh, formamos el grupo fnac Darty, que es el que actualmente pues somos. Eh, en el año 2019 se incorpora una nueva marca de productos sostenibles que en Francia pues había tenido ya bastante éxito, eh, que es Nature Decouvert. Eh, y el grupo, eh, estamos hablando de un grupo que está facturando actualmente unos 7.341 millones de euros, cuenta con una red de 880 establecimientos repartidos prácticamente por todo el mundo. Si queréis más información pues tenéis ahí la página web, que pues os resolverá muchísimas dudas. Pero ya vamos a centrarnos un poco en lo que fue y lo que es FNAC España. FNAC España comienza en el año 93. Eh, yo la verdad es que he conocido eh, la creación de una empresa y cuando conoces la creación de una empresa le tienes un cariño especial, le tienes un cariño especial porque ver los inicios de una empresa es algo eh, pues que no lo ve todo el mundo. ¿no? Entonces yo eh, la verdad es que empecé en ese año, en el 93, antes de abrir la primera tienda eh, en, en oficinas provisionales y ya el 2 de diciembre abrimos la primera tienda, como os decía, en la calle Preciados. Hoy en día tenemos 39 tiendas físicas, incluyendo dos tiendas que tenemos en Andorra eh, por método de franquicia y una que tenemos en Pamplona, más la virtual que todos conocéis, que es www.franc.es. Eh, en, podemos, eh, podemos también hablar pues, de que tenemos 2.000 empleados en España, cerca de 2.000 empleados, que disponemos de un catálogo de más de 4 millones de referencia y que eh, la superficie de la FNAC en metros cuadrados son de unos 106.000 metros cuadrados eh, repartido en sus 39 centros, como yo os decía, y con un almacén central que está en Rivas que pues en los últimos eh, dos años se ha ampliado. Es muy importante hablar también de nuestra tarjeta de fidelización que cuenta con más de un millón de socios. Eh, por favor, eh, ¿puedes pasar? Luego, eh, en el año 2000 comenzó la trayectoria de FNAC.es, FNAC .es, que es nuestra página que acabamos de hablar eh, online, es una página que, que apuesta por la estrategia omnicanal. Para nosotros, la estrategia omnicanal en la compañía es que el cliente está en el centro de todo. Es decir, el cliente es el que tiene las posibilidades de hacer lo que él quiere. Recoge en tienda, compra en tienda, compra en web, recoge en tienda, hace el pedido en tienda. Toda una serie de, de formas que, que si ahora, pues, eh, eh, pues se ve la, la diapositiva, aparece en la parte derecha de la diapositiva. ¿no? Pero además eh, la FNAC, llevando 28 años en España, ya casi 29, porque aún ya eh, final de año, pero 28 años, este año hacemos eh, casi uno menos que 30, eh, la FNAC se ha, se ha caracterizado sobre todo, pues el impulsor, cuando comenzó en España, del, eh, del CD. Eh, realmente fuimos los primeros que empezamos a vender CD y e hicimos que el CD estuviera a un precio popular eh, eh, también éramos un poco diferentes porque en todas nuestras eh, tiendas teníamos un foro un foro en el cual pues desde conciertos se hacía presentaciones se hacía firmas de libros era un lugar de participación con el cliente eh, en el cual pues eh, cambia un poco la forma de, de, de vender, ¿no? El cliente ya se encuentra bastante más integrado. Interactuamos con él en, en esas acciones que, que hacemos eh, diariamente. También la FNAC es un agitador cultural. La FNAC, como sabéis, eh, pues en el mundo de la cultura tanto tiene representación en, la, en el Día del Libro, tiene representación en el Salón del Cómics de Barcelona, eh, en Foto España, en el Festival de Cine de Donosti, en el de Cine Fantástico de Siches, en el de la Primavera Son y en muchos otros acontecimientos del mundo del cómic. ¿no? Además, celebra cada año el Día Europeo de la Música con un gran concierto. Pues aquí la foto que veis, por ejemplo, es del concierto que se dio pues, antes de la pandemia eh, en Callao. Bueno, una vez yo creo que, que hemos visto lo que es la FNAC de una manera pues yo creo rápido y breve, eh, vamos a, a meternos ya en el mundo de la prevención y en el mundo sobre todo del bienestar. ¿no? Entonces vamos a explicar un poco qué hace el servicio de prevención ¿no? propio de FNAC España, cuáles son eh, o cómo damos servicio a los centros. ¿no? Nuestro sistema organizativo eh, se basaba en la OSA 18001, estamos implantando la 45001, y la ISO 45001 y estamos eh, ahora mismo en un proceso de digitalización. De, para evitar sobre todo el, el papel ¿eh? en nuestro día a día. ¿no? Hacer eh, a través de app y a través de web pues, eh, unos entornos mucho más familiares a lo que tenemos eh, a lo que estábamos anteriormente acostumbrados. Las especialidades, como sabéis, pues son las especialidades que lógicamente nos obligan, que es la seguridad y higiene, la economía y psicosociología y la vigilancia de la salud que la tenemos externalizada con ASPI. ASPI es la mutua que también nos lleva desde hace muchísimos años, desde que empezamos, además. Eh, luego también otro, el objetivo más importante que yo os decía antes, es el bienestar, todo lo que estamos moviendo y que luego pasaremos a hablar. Y sobre todo eh, el último, que es adaptarnos a los retos futuros. Eh, esa flexibilidad que yo os comentaba antes es una flexibilidad que realmente eh, los departamentos de prevención ...y en los servicios de prevención tiene que existir. La realidad cada día es más rápida. Eh, los puestos de trabajo cada día se hacen actividades diferentes. Los riesgos son diferentes. Y todo esto nos ha llevado a que estemos en, un constante, en una constante evolución. Esa es la parte bonita, y más a, a vosotros que, que estáis estudiando el máster... ...y que vais a salir con una idea. Espero que esa idea sea una idea diferente... No sea una prevención, pues como os decía antes, eh, que solo va por un camino. ¿no? Eh, habrá que adaptarse a nuevos objetos y es, es, yo creo, eh, una meta bastante importante. ¿Cuál es nuestro objetivo dentro del servicio de prevención? Pues dentro del servicio de prevención hay dos objetivos súper importantes. Uno, el que os comentaba del principio, promover el bienestar. ¿eh? Y minimizar, minimizar la accidentabilidad. Yo no hablo de accidente cero nunca porque eh, el accidente eh, tienes que minimizarlo. La accidentabilidad cero se podrá conseguir, pero es, es, es muy complicada. Es muy complicada y además muchas veces, muchas de las personas que hablan de accidente cero es porque no cuentan determinadas cosas. A mí siempre me ha, me ha, me ha gustado ser claro y transparente y por lo tanto prefiero decir que lo que hago es minimizarlo. Por lo menos conseguir que sea eh, un factor muy poco a tener en cuenta dentro del trabajo ¿no? si ya pasamos la siguiente el siguiente slide eh, hablamos un poco de lo que es el tema de la innovación la innovación que yo antes os definía en el título ¿no? ¿qué hemos hecho y qué, qué estamos haciendo de innovación eh, dentro del servicio de prevención y dentro de la compañía? pues muchas cosas, porque prevención no puede ir sola y prevención como sabéis y es algo que seguro que que mi compañero Alfonso os habrá comentado muchas veces, tiene que ir dentro de todo el esquema de la compañía. Es muy importante que eh, la prevención esté en la forma de pensar de todo el mundo. Yo sé que muchas veces, pues como todo, ¿no? eh, es una, son organizaciones mucho más grandes y muchas veces eh, se, se tiene en cuenta, pero se tarda en tener en cuenta. Pero lo importante es hacer que en una organización... Siempre ese factor de prevención sea importante porque aporta ideas y aporta soluciones. Un ejemplo es eh, lo que os muestro en la diapositiva. Nosotros en el, en el año 2000 empezamos con, con un sistema de cajas. Ahí tenéis el rol, es un sistema de cajas que es plegable y un sistema de rol eh, con base de cuatro ruedas en los cuales eh, pueden eh, apilarse siete alturas de cajas ...en dos eh, líneas, ¿no? Con una eh, tapadera en la parte superior que puede perfectamente flejada para que no se desplacen las cajas. Así lo llevamos a los camiones y así de los camiones aparecen o oh, llegan a las tiendas. ¿Qué es le, lo que pasaba? Pues que efectivamente esa evolución de las cajas plegables es muy importante porque hace que luego a la vuelta la caja ocupe mucho menos y sea mucho más manejable ya que tiene asideros para poder cogerlas de una manera correcta etcétera pero se nos planteaba el problema de que eh, las cajas que estaban en la parte superiores eran más difíciles de coger para ello estuvimos eh, analizando y estuvimos viendo bastantes posibilidades y llegamos a la conclusión de poner un brazo ingrávido en la tienda que teníamos más eh, volumen de libros sobre todo porque el producto editorial es el que más pesa mm -hmm. Y eh, hacer eh, una máquina mm, a medida con, con la empresa Vinca para poder eh, desglosar ese rol que teníamos y que os he comentado de siete alturas en uno de tres y otro de cuatro. De tal forma que llegara a la altura de los hombros eh, eh, el, las cazas para poder manipularlas de una forma mayor. Pero la evolución no ha llegado solamente a eso, sino la evolución ha hecho que en el año, por ejemplo, pues, eh, 2019, eh, introdujéramos en algunas tiendas lo que es un cajito hidráulico para eh, coger las cajas. e Introdujéramos también desde el almacén central eh, en ese año pues, eh, una cuantificación de peso máximo, el cual eh, al estar tasado pero no poderse pesar en el almacén central se hacía por espacio, Hizo y hace que, que el coger una caja sea totalmente diferente. En el año 2021 introducimos, pues, después de aproximadamente dos años de preparación, porque hubo que preparar las instalaciones del almacén central, hubo que diseñar la máquina, eh, hicimos un paso más y e introdujimos un sorter. Un sorter es una máquina que lo que hace es eh, clasificar el producto. De tal forma que cuando le llega el producto a, a las tiendas, le llega lo más parecido a los lineales que tiene, a la división de sus estanterías o alveolos, eh, para que no tengan que clasificar o coger los productos de la caja o los libros de la caja eh, y poder empezar a reponer de una forma mucho más fácil. Eh, lo hemos introducido, pues bueno, aunque lleva dos años, fabricación, instalación, etc. Eh, prácticamente el último trimestre del año pasado se ha introducido, ya en la campaña de Navidad ha estado funcionando y está funcionando. Y eh, lo que también hemos puesto con él es que efectivamente ahora lo que hacemos es medir y pesar todos los productos para que haya una etiqueta en cada caja que ponga el peso exacto que pesa la caja, siempre por debajo de la cantidad que se ha establecido por los estudios ergonómicos que hemos hecho, poniendo el peso exacto, siempre descontando, pues la caja pesa aproximadamente unos 2 kilos, siempre eh, teniendo en cuenta esos 2 kilos que pesa la caja. Es una máquina muy compleja, es una máquina eh, que eh, facilita muchísimo, que todavía se están adaptando, eh, sistemas, pero que sobre todo nos posibilita un, un, un futuro totalmente diferente a la hora de clasificar el producto y a la hora de, de coger y de poder manipular un producto. Luego, también otra de las innovaciones que, que veis es sobre el COVID-19, el COVID, pues tuvimos que también innovar y hacer unas mamparas para nuestras líneas de, de cajas que participó con una empresa del Servicio de Prevención tanto para que fueran seguras para los eh, clientes como para eh, los empleados. Antes de irme de esta diapositiva, sobre todo quiero mostraros el cuadro que, de ergonomía de, de las bajas en, en accidentes laborales y las bajas por sobreesfuerzos y cómo se ha ido aminorando desde la implantación de la máquina Vinca en el año 2010 y con los, pues, las... Eh, los temas que os he ido contando, ¿no? Cómo ha ido bajando. Ahora mismo eh, la accidentabilidad tanto laboral como Initire está en 14 accidentes y laborales el año pasado fueron exactamente 5. Es decir, estamos ante una accidentabilidad muy baja que me gustaría mantener. ¿eh? Ya sabéis que, que siempre intervienen muchos factores y cuando pones algo nuevo y cuando pones, eh, pues siempre... Eh, hay que estar encima y que, lógicamente, eh, el, las personas también, eh, por las formaciones, etcétera, lo hacen mejor. Entonces, bueno, mmm, presiento que lo seguimos manteniendo y que es un buen camino que, que estamos andando. Ya en la siguiente diapositiva que, que mi compañero eh, Alfonso ahora os muestra, eh, vamos a hablar ya del bienestar, como yo os decía de lo que se hacía antes de bienestar eh, para luego hablar de lo que vamos a hacer a partir de lo que hemos hecho a partir de enero. ¿no? Las, en las acciones anteriores al bienestar pues eh, teníamos servicio de asistencia psicológica telefónica virtual que, que pusimos durante la pandemia eh, y que, eh, pues bueno, de su resultado está orientado a todos los familiares. Teníamos escuela de espalda del año 2015, una escuela de espalda que, eh, aparte de que toda su información estuviera colgada en el, el portal FNAC RH que tenemos para el personal, pues hicimos folletos, eh, nos fuimos a las tiendas, pusimos carteles, eh, nos fuimos a explicarlo, como yo digo, y como dice se dice mucho en moqueta, es decir, lo que es en el puesto de trabajo. Pero ya no solamente explicábamos pues cómo coge una caja, o cómo servirte de los elementos mecánicos que teníamos, ¿no? sino que también explicábamos algo muy importante, que es tu día a día. Desde que te levantas hasta que te acuestas, qué puedes hacer por la prevención de ti mismo y por la espalda. ¿no? Entonces, hacíamos eh, pues desde cómo te debías de sentar en el vehículo hasta eh, hablamos de los ejercicios, que además eh, eh, me decía la gente, lo, lo habíamos... Eh, eh, bautizado como eh, el minuto de oro, era un minuto antes de acostarte que hacías una serie de ejercicios eh, que te permitían eh, dormir mejor, eh, estar más eh, tranquilo, poder dormir mejor, poder relajarte más. ¿no? Eh, eh, bueno, fueron y son charlas que todavía, todavía damos y que yo creo que, que, bueno, que ayudan mucho a ese día a día y ese, a esa prevención que estábamos hablando no solamente laboral. Luego, todo el tema de campañas. Campañas hemos hecho de seguridad vial, de bienestar, con, eh, hablando de, de la alimentación saludable, con frutos secos. Y entonces, siempre en estas que hacíamos, pues a lo mejor lo hacíamos a mitad de año, siempre poníamos al final de, de todas ellas eh, un apartado de curiosidades para que todo el mundo pues, por, se lo llevara ¿no? en el bolsillo o se lo llevara a su casa, ¿no? Entonces, en esta, por ejemplo, que hay de frutos secos, poníamos cómo poner pues, la bolsa y cerrarla con, con la mitad de una botella de, de plástico, con el tapón, para que se, se quedara de una forma casi hermética. O, por ejemplo, el que hicimos de ensalada, pues hablábamos cuál era la ensalada mejor para, poderse, eh, para poder cenar y dormir perfectamente. O, por ejemplo, de qué tipo de botellas es la que se tenía que utilizar para el agua... Eh, eh, quitándola de cristal que lógicamente era la más recomendable pero qué tipo de plástico no? y de ahí pues a, a cómo lleva el tupper a tu trabajo y echarle un chorrito de limón para que durara más tiempo ¿no? y no cogiera bacterias ¿no? hasta el último que veis que es una página dentro del portal que lo que hicimos fue eh, que una persona si iba de viaje o se si iba de vacaciones pues podía ver las cámaras de la DGT Pudiera ver el tiempo que le iba a hacer, pudiera hacer su itinerario ¿eh? y pudiera ver otras informaciones ¿no? de, los, de los sitios. Bueno, esto es, podemos decir, lo que eh, habíamos hecho hasta la fecha y lo que muchas empresas han hecho también hasta la fecha. Pero a partir de enero le dimos una vuelta a todo. Le dimos una vuelta a todo. Como sabéis, una cosa es a partir de enero y otra cosa es cuando se empieza a pensar todo esto. Cuando se empieza a pensar todo esto fue el año anterior, estamos hablando del 2021, y eh, cuando se empieza a intentar eh, negociar y ver qué es lo que podemos hacer, nos metemos casi, casi, casi en la mitad del año. ¿no? Entonces, lo primero que pensamos fue en montar unos talleres de, de salud con una potente comunicación interna y que esos talleres de salud estuvieran representados por eh, personas eh, pues, destacadas en el mundo de cada actividad. ¿no? Para ellos... Contar con médicos, contar con nutricionistas, contar con eh, personas, que, eh, ingenieros, eh, personas de distintas eh, profesiones ¿no? que nos enseñaran y que pudiéramos aprender un poco de todos ellos. Son eh, webinares abiertos por tiem a todos los empleados de la compañía ¿eh? y eh, con los que queremos sobre todo es mentalizar de ese, de ese bienestar ¿no? y de esa forma de, con temas eh, pues saludables. ¿no? Para ello, en el mes de agosto empezamos eh, a, a montar el primero, lo montamos en el mes de septiembre, aunque hubo que, que hacerlo en el mes de agosto, pero en el mes de septiembre el primero fue orientado sobre todo a los vehículos de movilidad eh, personal. Después dimos de nutrición, después hemos dado sobre el sueño, después hemos dado también... Eh, sobre la página que luego hablaremos de bienestar y sobre fisioterapeutas y seguimos. Todos los meses, eh, el último día del mes, salvo casos eh, extraños, el último jueves de cada mes a las 10 de la mañana, hacemos ese team para que todo el mundo, eh, aunque lo vea en la comunicación interna, se acuerde. Eh. Luego, después, eh, lo que pensamos es que tenemos que buscarnos un equipo de partner especializados, que nos acompañan y que tuvieran la misma ilusión en el proyecto que tenemos nosotros. Ahí eh, encontramos, tras muchos esfuerzos, eh, pues un, eh, una empresa que es WellWow. Welwow es una empresa que, sobre todo en el sector farmacéutico, se dedica a páginas virtuales, de gimnasios virtuales. ¿eh? Contactamos con ellos, eh, les comentamos lo que queríamos, eh, nos ofrecieron, nos hicieron la oferta ...de lo que estaban utilizando las demás empresas. Eh, empezamos ya con la idea de que en Retail eh, no había ninguna empresa que lo estuviera haciendo. Por lo tanto, íbamos a ser innovadores y teníamos que marcar eh, un hito. Pero ya sabéis, un hito tiene sus riesgos. Tiene sus riesgo porque eh, también tienes que hacer que todo el mundo eh, se conecte... ...o que la mayoría de las personas o eh, un colectivo que sea representativo... Por lo tanto, emprendimos una andadura, emprendimos una andadura en la cual yo apuntaba ya en, en ese momento en que no nos íbamos a quedar solo eh, con esa página de bienestar, sino que yo lo que quería es que hubiera partners que también colaboraran con nosotros para que tuvieran precios, eh, todos los empleados y sus familiares, eh, precios asequibles en los temas de, eh, pues, psicológicos, en los temas relativos a fisioterapeutas que ahora después hablaremos. El partner que escogimos fue Teapichat, para el tema de psicólogos, eh, y Sabia, que es de MAFRE, eh, para el tema de fisioterapeutas. Eh, también eh, teníamos que pensar que, que necesitábamos un portal que se pudiera o pudiera tenerlo todo el mundo en el teléfono móvil. Fue una app, realmente, que fuera mobile, ¿no? Que fuera mobile más que una app, porque con todos los sistemas que hay hoy en día... De telefonía, eh, el móvil es algo que te posibilita verlo en una tablet, verlo en todo. Eh, tema que también pues eh, conseguimos. Y luego el, el tema de que esto no para, que esto es un desarrollo continuo porque tienes que hacer que todo el mundo se vaya interesando ¿no? por cada cosa y, y vayas te vayas preocupando ¿no? de todos los temas que, que pueden ayudar ¿no? a todo el mundo. Eh, por favor, eh, Alfonso, la siguiente. Ya eh, os presento un poco la pirámide ¿no? para, eh, para lo que yo os comentaba de realizar los talleres ¿no? de bienestar y de salud y cómo hemos desarrollado la comunicación interna. Nos hemos basado sobre todo en, en, un, en una parte muy importante que son los talleres que yo os decía mensuales, las comunicaciones internas que hacemos varias veces. Lo hacemos eh, una vez por semana y luego, cuando se va a producir el taller, lo hacemos, y nos hemos dado cuenta que es muy efectivo, pues hacerlo media hora o una hora antes, porque hay mucha gente que en el momento que lo ve, dice, ah, que es a las 10. Eh, eh, también ayuda. Estuvimos avanzando de 30, 40, 50, pues a 100 personas. Luego Llevamos una trayectoria de subida que, que es importante. Y luego las news, las news dedicadas eh, a bienestar eh, y en las newsletters que se hace de forma genérica, pues eh, esa participación y ese comienzo ¿no? de hablar del bienestar, ¿eh? de hablar de lo que estamos haciendo y desarrollando. Para lanzar todo esto, eh, como yo os decía antes, también contábamos con el inicio de este año, fue el 17 de enero, de la página de Wellwow personalizada eh, de ese gimnasio virtual que es algo más que gimnasio virtual. Pero ahí lanzamos una comunicación que lo tenéis a la parte izquierda de la diapositiva, en la cual iba más orientada a, a los empleados a decirles: eh, como a todo nos pasa, ¿no? empezamos el año, vamos a gimnasio, pero cuidado, que el gimnasio de este año vamos a, vamos a ponerlo, vamos a verlo, ¿no? vamos a participar. Ya no valen las excusas de. Eh, bueno, vale, me apunto a gimnasio, voy dos días y... No, vamos a tener un gimnasio que todos los días te lo, te lo va a recordar. ¿no? Bien, y luego a, a la parte de la derecha tenéis pues, eh, los comunicados que, que fuimos lanzando eh, para estos temas que yo os decía de los talleres. ¿no? Seguimos con, con la siguiente diapo. En la siguiente diapo... Eh, ya hablamos un poco de lo que es el portal de bienestar y el objetivo. ¿no? El objetivo, sobre todo, nos posibilita pues, un proyecto que tiene la compañía internacionalmente, FNARDACTI, que es Everyday. Eh, es un proyecto que acompaña muchos temas, muchos temas, tanto de responsabilidad social corporativa como también de implicaciones con los empleados. ¿no? Eh, y lógicamente el bienestar es una de las partes a tener muy en cuenta. ¿no? Ese objetivo eh, que mejora, lógicamente, el talento interno y mejora la obtención del talento externo incide, por supuesto, en lo que es la imagen de la marca. ¿no? Vale. Eh, por favor, la siguiente diapositiva, que serían los beneficios que, que, que podemos tener hoy tenemos con ese portal de bienestar. Por un lado, para nosotros como empresa, mejora el clima laboral, aumenta la motivación y la implicación del empleado, mejora la imagen de la empresa y para los empleados, aumentan sus hábitos saludables, la tolerancia al estrés, que hoy en día es muy importante, compromiso, hace que tengamos un mayor compromiso de implicación y retiene el talento. Por favor, eh, Afonso, la siguiente. Bien, ahora ya vamos a entrar en los que son los apartados de la web y de la app que yo os comentaba. Eh, sobre todo, aunque luego lo vamos a ver de una forma un poco práctica, cómo es y cómo se comunica y cómo te ayuda, eh, los apartados de la, de la web y de la app eh, tienen varias partes. Por una parte está la dosis de vitalidad, por otra están las clases en directo, por otro vienen las clases grabadas, los programas saludables, la nutrición, la de consulta a tu experto, noticias que noticias? Estamos refiriendo a noticias tanto de salud física, salud emocional, salud nutricional o salud medioambiental. ¿no? Y un sistema de gamificación de puntuaciones y premios que incluso podemos meter un sistema que hemos introducido hace unos meses que se llaman retos. Retos que tú en un espacio de tiempo eh, la aplicación te propone unos retos diarios ¿no? que tienes que, que hacer ¿no? eh, y que te genera una serie de puntos para tu eh, ranking. ¿Mm? La siguiente diapo, eh, ya vamos a entrar a lo que es la dosis de vitalidad. La dosis de vitalidad es algo verdaderamente importante. Nosotros cuando elegimos eh, coger eh, de prueba, vuelvo, una de las cosas y de las condiciones que yo impuse es sobre todo que cada persona se tuviera que loguear y darse de alta a él. ¿Por qué? Porque yo creo que la confidencialidad y la libertad de cada individuo está en que el que quiera se dé de alta en el aplicativo. Tú ofreces el aplicativo y cada uno es un entorno suyo, es un entorno en el que él hace, y vais a ver, y tiene pues unas eh, una connotaciones, aunque sea de la empresa y lógicamente esté customizada, pero con, eh, con la plataforma, ¿no? Bien, eh, para ello, pues como yo os decía, eh, se tiene que lograr cada persona, pero eh, también él tiene posibilidad de elegir muchas cosas. Una de las posibilidades que puede elegir es que él pues, mete su correo electrónico, el correo electrónico que él quiera, no, o, lógicamente eh, es para su familia también, es para él y su familia, y luego le llega, si él quiere, lo que llamamos dosis de vitalidad. Es una dosis que puede ser de salud física, de salud emocional, de salud nutricional, de salud medioambiental o de todas ellas, en la que tú programas la hora que quieras recibirla todos los días. Y lo que te mandan es a tu correo electrónico un vídeo explicando de una forma, de un minuto y medio, pues temas de espalda, temas de alimentación, temas de medio ambiente, ¿eh? que... Todos a lo mejor nos hemos planteado, pero no sabíamos del tema. Pues a lo mejor la diferencia entre el vídeo y el cristal, por ejemplo, que es, que es uno de los que se han hecho también hace poco, o qué ejercicios son buenos para la espalda cuando te vas a sentar en la oficina. Pues bien, son muy cortos, pero son vídeos hechos por un profesional que lo que intenta sobre todo es que sea positivo, es decir, la, el título que tiene es de una forma positiva para que tú des al correo electrónico y entres de una forma directa, sin bloquearte ni nada, en tu, eh, en tu password eh, y entres tú al portal directamente. Por lo tanto, es una herramienta muy útil para que todo el mundo y todo el mundo que se haya dado de alta pueda seguir y pueda estar dentro del, del aplicativo. Bien, además de la dosis de vitalidad, tenemos las clases en directos Las clases en directo, eh, que es la siguiente diapositiva. Eh, las clases en directo lo que nos posibilita es que a una persona pues, eh, le salen eh, pues, clases que se van dando pues, todos los días de la semana hasta los sábados. ¿no? Y él puede pues, inscribirse en esas clases. Aquí hay, hay un tema que, que, que realmente en retail es complicado. El, lo complicado en el retail es que hay un sistema de turnos y un sistema de trabajo que es muy difícil que te coincidan los horarios. ¿Eh? Por lo tanto, a veces sí puedes y otras veces no puedes. Para ello hay la siguiente, lo vais a ver en la siguiente filmena, lo que son clases grabadas, que son las mismas clases que hemos dicho antes, ¿eh? que se van dando de una forma directa, que quedan grabadas y quedan seleccionadas por los distintos módulos que tiene el aplicativo. Entonces, gracias a ello, tú puedes elegir, pues hay más de 300 clases pues clases de un montón de actividades, ¿eh? Eh, de yoga, etcétera, y puedes verlas. todas seguida, puedes ver una, puedes ver varias. Son clases que se han dado en directo. Si has tenido oportunidad de ver una en directo, perfecto. Si no has tenido oportunidad? Pues siempre puedes verla a través de este espacio. ¿Eh? Luego, además, eh, tenemos lo que podemos llamar, que está en la siguiente diapositiva, programas saludables. Programas saludables... Son programas... Pues oye, ¿quieres cuidar la espalda? Pues viene un programa de cómo cuidar la espalda. quieres pues Así hay un montón de programas para ayudarte en ese sentido. Cada vez que haces una acción, tanto en programas como en clases en directo, obtienes una puntuación. Y esa puntuación, como os decía, hace que tengas un ranking con el nombre que tú te hayas asignado, ¿no? O con... Eh, pues, puede ser tu nombre o puede ser el apodo. Lo que tú quieras, ¿no? Después... Tenemos en la siguiente diapositiva eh, lo, eh, lo que es la nutrición. Es la siguiente, esta es la prueba más saludable, es la siguiente, esta. La nutrición. La nutrición viene, extra, eh, viene establecido por tres tipos de dietas. Tú puedes elegir tres tipos de dietas, una dieta antiestrés, una dieta para fortalecer, una dieta cardiovascular. Y todas ellas puedes verla desde un punto de vista, de, para veganos y para vegetarianos. Tú te la programas, te programas las dietas, te viene lo que tienes que comer a partir del primer día lo que tienes que tener, lo que tienes que comer, etc. Te viene todo en ese menú, que te lo puedes descargar en, en, en cualquier herramienta o en PDF o en, tu, o, en tu, o en tu ordenador. La siguiente diapositiva es una de las que más nos ha costado, porque es algo que queríamos desde el principio, pero ya sabéis... Que encontrar partners que te ayuden a un camino o algo que verdaderamente es un proyecto que verdaderamente para nuestro sector es complicado. ¿no? Pero al final lo conseguimos. te API eh, psicólogo nos ofreció un precio súper interesante para todos los empleados. Eh, está dentro del aplicativo y es una web personalizada que solo puedes acceder dentro de ella. Eh, son eh, empresas... De, es una empresa que eh, podemos decir que en consultas de psicólogos es puntera, es puntera por lo tanto eh, está ofreciendo una serie de servicios que pues, son muy, muy importantes para hoy en día. Además, eh, en los últimos meses hemos negociado con Sabia, que es de, de MAFRE, y también tenemos unos precios para lo que son fisioterapeutas. ...que van a la casa del empleado a unos precios muy asequibles porque además los hemos hecho de educación de media hora ¿eh? y, a, y el empleado puede ir también y sus familiares a los centros eh, que viene indicado de MAFRE. Por lo tanto, ahí hay eh, entre empresas una muy buena cordialidad, una cordialidad que mantenemos, que estamos encima para ver comunicaciones, para ver eh, cómo va funcionando... Eh, Ver cómo se va desarrollando dentro de la compañía. No es fácil, todo tiene un tiempo. Estoy hablando de un proyecto que hemos iniciado en enero ¿eh? y que cada semana conseguimos estar un poquito más arriba. Eso ya es, en cualquier proyecto y más en lo de prevención, algo muy a tener en cuenta. La siguiente diapositiva es lo que yo os decía antes de la noticia, efectos, puntuaciones, eh, premios. Eh, ya os he explicado un poco antes, todavía todo lo de premios no lo hemos desarrollado porque estamos intentando consolidar todavía lo que tenemos, lo que hemos hecho. Queremos ver los resultados. Primeramente, hemos hecho eh, eh, talleres incluso para explicar la página, para ver entre las personas que se han conectado cuáles eran las dificultades que tenían, que nos hicieran también eh, todo el mundo de la compañía, pues sus pequeñas opiniones eh, que hemos introducido y que hemos explicado, eh, es como habéis visto una página muy fácil, muy sencilla, tiene pero tiene muchas cosas y muchas personas le cuesta, porque un gimnasio virtual es un gimnasio virtual, esto no es un gimnasio virtual, esto es una página virtual de bienestar, es totalmente diferente a ello, aunque un gimnasio virtual, por lógica, a la gente pues y a todo el mundo, y a mí me pasa igual, te ata más no cuando... Cuando te vas a unir a porque piensas, oye, pues voy a poner en práctica, voy a poder poner en práctica esto, esto y esto y esto. Pero una página de bienestar te hace poner en prácticas muchas cosas. Inclusive, y no lo había aportado antes, en todo el apartado de nutrición tenemos un chat que te puedes chatear con un nutricionista y hacerle preguntas sobre temas que, que te interesan. Tenemos muchas puertas abiertas, ahora lo que hay es que consolidarlas, ¿no? Que es, que es un gran trabajo. En la siguiente diapositiva eh, eh, veis un poco cómo hay que introducirse ¿no? a ella. Tenemos el portal del empleado que también está en, en mobile y está en app y está también en web y ahí pues tiene el acceso para poder entrar todo, todas las personas de la compañía. ¿eh? Y luego en el email, que ahí tenéis una muestra de un email que yo he recibido, ¿eh? Eh, lo recibo y abajo siempre pone las mismas frases de entra. Si puedes entrar, es un momento, eh, eh, Alfonso, pues para hacer la demostración y para que lo vea. Bueno, veis que hay un vídeo ¿Mm? y ese vídeo... Te sale automáticamente, nada más pulsar el email, de lo que es pues ese día. ¿eh? Entonces, si veis ese día, ¿de qué se habla? No sé si, si tienes el sonido activado. Bueno, eh, en este caso, de lo que está hablando una fisioterapeuta, es del ejercicio eh, recomendable para sentarte en la silla, ese ejercicio de rotación de los hombros, ¿eh? para que te encuentres... De una forma, y consigas un bienestar mayor cuando te sientas a tu puesto. Tanto teletrabajando como eh, sentándote en la oficina. ¿Veis? Viene, pues eh, existe un diálogo está durando exactamente un minuto y medio. Es decir, que estamos viendo muy poco tiempo. ¿eh? Cuando ya eh, acaba, te sale los puntos que puedes conseguir. Eh, dale, por ejemplo, a la segunda línea, contesta a la segunda para que te lleve y ahí estás te dice has conseguido tantos puntos perfecto ya de ahí cierras la ventana y te lleva vale a ah, toda la página de lo que es eh, ese apartado todos los puntos que has obtenido y todos los demás eh, eh, podemos decir eh, píldoras que han ido que se han ido enviando ¿no? si pinches ahora es una estarías hay eh, ahí, finche y ahí te lleva a, al portal. Eh, quita esa pantalla emergente, que es un vídeo de eh, y bueno, ese es el portal. Esta es la imagen del portal. Si veis a mano derecha tenéis todo lo que son premios y en, en qué posición están las personas que, que han hecho pues, más ejercicios, han metido más en la plataforma. Está después de API Chat con esa página de acceso. Después está la página de acceso de Fisioterapeuta ¿eh? y tenéis a mano izquierda lo que es el menú y el desplegable, que tenéis lo que yo os comentaba antes, las clases en directos, eh, tenéis eh, lógicamente las clases grabadas, tenéis todo el tema de nutrición, tenéis todos los temas de, de web, de, eh, hacen un evento GEL, gel eh, pues, eh, aproximadamente cada tres meses. Eso se graba y está allí. También nosotros todos los talleres que, que hacemos los grabamos y están también allí. ¿Eh? Si puedes entrar, pues, por ejemplo, en clases grabadas ¿eh? y, claro, y luego entramos en clases en directo para que vean un poco. Mira, estas son todas las clases grabadas por todos los temas. de Pilates esto tú puedes elegir, pues entra uno y verlo tranquilamente en tu casa, tranquilamente ¿eh? en donde quieras. Puedes verlo por el teléfono, puedes verlo por todos los lados. Si tú ves luego clases en directo... Aquí está el calendario en el que tú te puedes apuntar. No solamente estamos hablando clases en castellano. Hay eh, clases de cualquier otro idioma, como podéis ver. ¿no? Eh, si pinchamos en la parte de la derecha donde está la tuarquecita... Ahí está, en eh, medio pone preferencias. Si das ahí, ahí están cómo tu, es tu menú para hacer la píldora que tú quieres ver. ¿Qué días quieres verlo? Te salen los días de semana para programarlo. Te sale de qué eliges la píldora que quieres. Si bajas un poquito más, ¿eh? te dice si lo quieres recibir o no quieres recibir, las horas a las que lo quieres recibir. Luego te manda cada mes también una noticia por la tarde que ahí no eliges, solo lo que eliges si quieres recibir noticias o no quieres recibir noticias. Vale. Entonces, nos salimos de ahí eh, en la parte de arriba. Como habéis visto, es algo más esto que una, un gimnasio virtual. Yo lo llamo gimnasio virtual porque muchas veces, si yo digo que es una página de eh, virtual de bienestar, todo el mundo no va a saber lo que es. Entonces, es mucho mejor decir ello para luego llevar al bienestar. Ahí poder, podéis ver los títulos, los títulos de los emails son curiosísimos, son siempre de forma positiva, siempre buscando el interés por el empleado y siempre buscando, eh, decir, oye, ese positivismo eh, para poder emprender eh, el día o a la hora que tú eh, lo has puesto, la hora en la que tú a lo mejor has salido del trabajo y te apetece hoy un mensaje para poder relajarte, para poder tomarte la vida de otra forma. ¿no? Si sigues la siguiente diapositiva, ya estamos terminando. Y hay un resumen de lo que nos aporta el portal, eh, lo que habíamos hablado del gimnasio virtual con clases grabadas, todo el tema de nutrición, con todo el tema de fortalecer nuestra salud cardiovascular, la consulta de experto, desde el chat de nutricionista, psicólogo virtual y el fisioterapeuta a domicilio en centros con precio competitivo. Hay ahí, chat ahí Sabia de Mafre y ahí, por supuesto, Huelgo, que eh, ha creado el entorno que os he enseñado. Son los grandes partners que colaboran con nosotros para que consigamos ese objetivo, el objetivo que digitalicemos ese bienestar o hagamos ese eh, bienestar virtual ¿eh? y eh, podamos eh, hacerlo crecer día a día. ¿no? Y luego la gamificación, que es una forma de que cada uno nos responsabilicemos de, de ello. La última diapositiva es... La de agradecer sobre todo vuestra atención y, y tiene una frase, tiene una frase que además eh, la estuve pensando estos días porque resume un poco lo que lo que debemos de tener como, como estudiantes. Todos somos estudiantes, todos estamos estudiando, estudiando todos los días y aprendiendo todos los días de todo. Entonces es muy importante escuchar, escucha el viento, aprende de cada amanecer. ¿Y sabrás interpretar las nubes del cielo? Simplemente eso, para poder interpretar hay que escuchar y aprender. Y, por supuesto, eh, agradecer a la Universidad Isabel I, lógicamente, que, que haya confiado en mí para poder dar eh, esta charla. Y, por supuesto, un abrazo muy grande a Alfonso Cortés para que, y le doy la palabra, ...para que él pues eh, continúe con, con lo que es el webinar. Pues muchas gracias Armando, no, no se merecen, todo lo contrario. Te agradecemos mucho que hayas compartido todo esto, todas estas acciones tan interesantes, tan innovadoras con nosotros y con, con nuestros seguidores. Eh, como comentábamos al principio, si se quiere plantear alguna pregunta, se puede hacer a través del chat. Eh, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Armando, y es... Eh, claro, yo, yo veo aquí en toda la, la presentación que has ido haciendo eh, acciones muy diversas, desde actuar sobre los propios equipos de trabajo, enfocarte hacia... ...hacia el ámbito psicológico del de, de empleado, eh, un gimnasio virtual, eh, en fin, eh, es, es tal el abanico de soluciones, no de posibilidades, insisto, porque lo bueno de todo esto es que lo estáis haciendo, no que lo estáis pensando. Cuántas veces se nos venden innovaciones que se están pensando o que se podrían hacer... Eh, que sí que tiene mucho valor la idea, pero tiene mucho más valor cuando se lleva a cabo. Entonces, y voy a la pregunta, eh, ¿cómo llegáis hasta aquí? Es decir, ¿cómo dentro de una organización eh, eh, se llega a innovar tanto en tantos aspectos? Eh, no sé si es mérito exclusivo o principalmente tuyo, que eres se muy innovador si la propia organización da a ello, si son los empleados los que contribuyen, vuestros proveedores. Eh, creo que me da la sensación de que aquí hay es un caso de éxito eh, y, y me gustaría bueno conocer tu, tu opinión o, o sí, tu opinión o, o al respecto. Pues eh, es una pregunta difícil, difícil, pero a la vez eh, resumible en una sola palabra, que es escuchando. Hay que escuchar tanto por un lado a las empresas y a las innovaciones y, y a todos los sistemas que han implantado en, en los últimos años, aunque no sean de retail, ¿eh? sobre todo eh, yo para poder ver esto y siempre me he orientado a empresas que no han sido de retail ¿no? El retail eh, como suele ser bastante diferente en muchas cosas, yo creo que no sino que lo que hay es que no copiar, sino ver cuáles son eh, pues el, aquellas acciones que han funcionado en otras empresas y adaptarlas ni más ni menos, yo creo que es eso ¿no? entonces como tú decías antes muy bien el, el papel aguanta todo hoy en día podemos decir que la pantalla aguanta todo ¿no? Y efectivamente es verdad, ¿no? Aguanta todo, tú puedes tener una idea y no llevarla nunca a cabo, ¿no? Uh -huh. Para que lleves una idea a cabo hay un tema muy importante, que es la confianza de la empresa con el proyecto que tú estás haciendo. Eso es lo primero. Entonces, por supuesto, ya he agradecido y agradezco siempre a la FNAC ¿eh? ese, ese empeño, ¿no? Por innovar ¿eh? y ese empeño por ser diferentes. ¿eh? En, en el mercado tan difícil en el que estamos todos los días. ¿no? Y por otro lado, es que tienes que hoy en día hacer un proyecto que parezca sencillo, que se pueda llevar de una forma sencilla, ¿eh? aunque luego sea muy complicado. Es decir, esto hay que copiar las teorías ¿no? eh, asiáticas, ¿no? de que eh, hay que empezar por lo sencillo o hay que hacerlo todo lo más sencillo posible. Hay que regularizar, hay que cambiar las fórmulas, ¿no? Y no hacer fórmulas matemáticas súper complicadas, sino empezar a pensar eh, en una fórmula con solamente despejando una incógnita, que podemos conseguir? No? Y eso es un poco lo que yo creo que, que ha pasado con esto. ¿no? Eh, nos planteamos la idea, vimos lo que estaban haciendo los demás, vimos lo que había en el mercado y nos dimos cuenta que después de todo lo malo que ha habido del COVID para todos nosotros, una cosa buena sí ha pasado, que hemos eh, aprendido muy deprisa, que nos hemos desarrollado muy deprisa en la digitalización y que han aparecido pues, empresas que antes ni siquiera yo, puedo poner un ejemplo en esto, eh, un fisioterapeuta yo lo he intentado negociar para tener que tuviera un ámbito nacional desde hace pues eh, cinco años o seis años. Y no lo podía conseguir y me he puesto en contacto con todos los colegios fisioterapeutas de, de toda España. Era casi imposible. ¿Y esto cuándo ha empezado a funcionar? Cuando el sistema de red, el sistema de conexión entre todos, ha sido real. Y, y nos hemos empezado a preocupar de que ya la presencialidad no es la, lo fundamental, sino que también eh, tenemos que confiar en las redes, en la globalización de cada uno y que cada uno tenemos un ordenador y tenemos que muchas cosas que, que sacar, ¿no? De buenas, ¿eh? no sí. todo siempre de los que nos pasa a ser malas siempre todo nos genera una lección. Y esa lección yo creo que la estamos aprendiendo muy, de una manera muy rápida. Y otro tema que también ha influido es que en nuestra empresa se mezclan generaciones muy diferentes. Ten en cuenta que tenemos una edad media de unos 32 años. ¿no? Y yo cuando empecé, cuando empezamos con la empresa eran 22, 23 años. Y os puedo decir que eso influye muchísimo. Influye muchísimo porque las generaciones no son, son totalmente diferentes. Aunque pues yo siempre, con, con mi hijo de 11 años, siempre tengo disputa de su forma de pensar y de la mía. Al final, siempre tienes que llegar a un acuerdo y llegas a un consenso. Porque hay cosas que él todavía no ha visto. Hay cosas que yo sí he visto, eh, me he adaptado y he cogido lo malo, las costumbres malas, y a lo mejor las estoy proyectando. no Y a lo mejor te tienes que parar... Tienes que pensar que cada generación tiene una parte buena, una parte muy bonita eh, que, eh, que intenta poner en marcha. no Es un aprendizaje diferente. Es a lo mejor cosas que, que nosotros no nos atrevíamos. Las generaciones eh, futuras pues están intentando poner esas pasarelas nuevas. ¿no? Entonces hay que verlo como oportunidades nuevas de, de, de un poco de ese plan social de que efectivamente eh, hay muchas cosas que la sabiduría, la experiencia te enseña. Y hay otras cosas que te hace olvidar, ¿eh? y que también es muy bonita, pues la juventud. Por lo tanto, una mezcla de los dos factores puede hacer que se produzcan cosas que no estamos acostumbrados, porque siempre pues, es el sello de yo llevo muchos años, yo, yo, yo, yo, no. Tú puedes llevar muchos años o puedes estar acostumbrado a evolucionar de una forma tuya, personal, eh, no oí a nadie, eh, puf, eh, no hace caso a nadie y seguís siempre tu, tus eh, pautas. ¿no? Y no, lo que hay es que evolucionar al compás de la sociedad en la que estás. ¿eh? Y eso es difícil, pero esa es la tarea que, un poco en todas las profesiones, y, y más eh, a vosotros que estáis estudiando eh, pues prevención y el máster, ¿no? tenéis que tener esa ilusión, tenéis que tener la ilusión de que lo que os vais a encontrar es cuando salgáis. Es un mundo que cada día es diferente, que ya hay nanomateriales, que ya eh, se están hablando de temas y repercusiones en la salud que no nos habíamos planteado, que ya no es eh, la prevención que hacíamos antes, ahora te puede venir un virus, te viene un virus y te hace, te desmonta todos los sistemas de prevención de una compañía, de todas las compañías del mundo y, y te hace, nos desmonta hasta la vida de uno y nos adaptamos. ¿Qué es lo importante de todo? Que somos capaces de adaptarnos. ¿eh? Eso es lo que tenéis que aprender. Y yo creo que lo más importante de todo lo que lo que acabo de plantear y de todo lo que he hablado en el webinar es el objetivo. El objetivo es, debemos de oír, escuchar, debemos de aprender de aquellas personas que saben más que nosotros. Siempre hay personas que saben más que uno. eso es una de las ideas que siempre hay que tener. Porque gracias a esa experiencia y gracias a esa juventud, ...que tienes por hacer cosas, esa ilusión, puedes acabar haciendo e interpretando cosas y haciendo cosas. Sin duda. no bueno, lo harías. Sin duda. Sin duda. Uh -huh. Bien. Bueno, me, me ha aliviado que al final has dicho que, que era difícil. Porque empezabas diciendo que era muy fácil y yo creo que de fácil no tiene nada. A lo mejor no son procesos tan complejos como nos podemos imaginar... Eh, ...el innovar, eh, porque la complejidad es la propia del ser humano, que es bastante complejo. Cuando conseguimos entendernos y hablar, pues igual todo fluye bastante mejor de lo que pensábamos. Eh, no me quiero alargar mucho más. Eh, reitero el agradecimiento a Armando y a la FNAC por prestarse a transmitirnos su experiencia y su conocimiento... Eh, es muy de agradecer y, y por último pues pedir disculpas de nuevo por el retraso en el comienzo y lógicamente el retraso en, en el final de, de esta sesión. Seguiremos eh, eh, desarrollando otras webinars en la misma línea en la que estamos en la que hemos desarrollado sobre la temática relacionada con prevención de riesgos laborales con otros profesionales con otra experiencia y que nos aportarán otro enfoque que siempre eh, siempre nos va a enriquecer las distintas visiones y perspectivas de, de cada uno de los intervinientes. Así es que, eh, insisto, agradecidos y, y pedir disculpas. Muchas gracias y seguiremos... seguiremos a, realizando acciones en pro de la divulgación de, de la gestión, de la buena gestión de los riesgos laborales.